Siempre la salud merece un espacio para consultar, para ocuparnos. Estamos con el micrófono abierto y con profesionales para responder tus inquietudes. Salud Radial atiende ahora. Y claro que sí, que Salud Radial atiende ahora porque está su conductor, está Emiliano Mayo y el doctor Miguel Ángel Coloma. Le vamos a dar la bienvenida al magazine Emiliano Mayo. Hola Emi, ¿cómo va? Hola, Cari, buen día, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo te trata la vida? <risa> de 10 con picos de 11. Ay, me encantó, me encantó. Emi, ¿vos lavas los platos en tu casa? Y uno hace de todo un poco, ¿por qué? Ah, sí, no, no, porque el intendente lava los platos. Descubrí ayer que dijo en una conferencia que se agitó mientras lavaba los platos. Mira, yo dije, oh importante, ¿no? Tiene una pandemia, tiene un pico alto de la curva no, y es... encima lava los platos, es un genio. Yo no sé cómo, cómo lava los platos, yo nunca me agité lavando los platos. No, pero porque tiene coronavirus, pero vos no tenés coronavirus. No, ya sé. Ah. Salvo que haga, lave los platos haciendo ejercicio. Claro, medio raro, ¿no? Yo tengo una duda, ¿no? Aparte de varias dudas, porque tengo la duda ¿Cómo hace él para lavar los platos? Me extraña que no tenga un lavavajilla Es raro, sí, sí. Es raro, y que se agite ¿Qué movimiento? Un movimiento mínimo, pero bueno Tantas dudas, yo sí. le voy a preguntar al doctor Sí, sí, hay que preguntar a Miguel a ver qué dice lo, le damos la bienvenida adentro. se abre el consultorio preparado, listo, ya la llave la tiene él, se llama Miguel Ángel Coloma y es el doctor de salud radial hola Miguel ¿cómo va Doc? bien Karina, bien Emiliano hola ¿Está bien? Eh, según tengo entendido eh, a ver eh, Ayer. Pues Ayer. Que contando, contando, no sé, que los días del contagio, no se hicieron una, una cuenta. Eh, por eso tiene el alta. No, no, no, está bien. tiene, Sí, ah. tiene el alta por 11 días. Pero yo pregunto, él dice que le preguntaron en una entrevista cómo él no tenía, cómo sintió los síntomas. Uno de esos fue que cuando fue a lavar los platos, el intendente, él se fatigó. Primero, doctor, usted que es un especialista ¿El en, sistema, no, no, no, en sistema ah, respiratorio. Ah, okay, okay. <ríe> eh, hay un movimiento muy brusco para lavar los platos que produce una fatiga más allá del coronavirus. No vamos a decir sí, sí. que es en un estado especial, ¿no? De coronavirus. ¿Cómo ve no, esto, no, doctor? No dice lavar los platos, pero lavar la vajilla y todo. A veces hay vajillas que son pesadas. Sí. Entonces, claro. eh, eh, los platos también pueden ser pesados y mucha cantidad. Y bueno, uno se puede cansar un poco. Es decir, que entonces esto puede ser realmente un síntoma, lavar los platos. De darnos cuenta al lavar los platos, fatigarnos en algo tan simple. El agarrar una olla pesada puede ser... Que nos demos cuenta que nos fatigamos en algo tan simple. Sí. Bien. Después, bueno, después voy a ver, Doc, con el tema de digo, cómo le queda tiempo para lavar los platos a Martín Yesa. Porque tiene un municipio con una curva súper alta. Le debe explotar el teléfono, hace entrevistas, Mira todo lo que hace. Hace entrevistas todo el día, tiene una curva súper alta, es intendente de Pinamar, tiene que hablar con todos los sectores y encima no tiene lavavajilla y lava los platos. ¡Es un genio! No tiene lavavajilla, bueno. Lava platos, esto es, es mortal, es mortal. Bueno, pero eso pasa cuando te casás. Cuando te casaste y empezaste a, a ayudar. Claro. ¿Entendés? Pobre Caro, porque tiene la esposa que se llama Caro también. Este es, es el nombre, jodido, jodido es el nombre. Mandó, lo mandó ah. a lavar los platos. Y ¿sí? Y sí, sí, hacia, lo hacia, más vos imaginate que estuvo, no sé si, una semana o diez días en la casa, no debe ser fácil. No, claro, nada. No, sí, sí, sí. Ya lo entendemos todos eso, no solo el intendente. Claro. Lo entendemos todos. Obvio. Pero bueno bueno, está bien. Eh, pero bueno, esto era posible. A mí me queda primero me quedaba la duda que era de los platos, pero bueno, todo puede ser. Obvio. Todo puede ser. Porque la verdad este no creo que sea el momento de que esté con tan relajado como para poder lavar los platos, ¿no? No, no, no, no lo que... Pasa es que los, los políticos este, son muy eh, activos. Claro. Entonces, eh, creo que se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí. Al tener tanta sí. actividad, eh, son tienen la capacidad justamente, pues si no todos seríamos políticos. Claro. De hecho, bueno, perdón de hecho todos somos políticos, aunque digan, aunque los que dicen que son apolíticos, por ahí no tienen conciencia de que son políticos también siendo políticos. Y en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, siempre, ya hasta, por ejemplo, al no votar ya son políticos. Pero claro. bueno, eso es otra historia. No, no, eh, está bien, yo entiendo que tengan diferentes habilidades los políticos para hacer todo, pero bueno, nada, me llamó la atención en un momento tan especial que, que haya destacado esto. Es un genio, yo realmente lo admiro porque dio una una dio esa sensación que él que él puede ser un amo de casa. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y se compró a las mujeres, se compró a las mujeres. Es joven y fuerte y bueno, y hábil. Claro, hábil. Entonces, este, me parece que este, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Seguro, seguro. Eso es, es. Seguro, seguro. Pero bueno, sí. no, lo más importante de estos dichos. Nos, es que... vamos, nos fuimos a otro lado. Sí. Pero bueno, nada, no, esto es posible entonces. Es, es como para prestar atención, ¿no? Si subís, de repente la vas eh, hablando en serio ahora, ¿no? Ya que lo dijo el doctor, si vos lavas una olla y tenés coronavirus y te agitas. Esto es un síntoma de que podés estar contagiado. Bueno, tal perdón. cual. Hay que estar perdón. atentos a esas señales, perdón. ¿no? Sí. Pero todo esfuerzo eh, que uno hace no habitual, ¿eh? caminar, subir una escalera, hacer esfuerzos no habituales o, sea, o actividades no habituales, te produce fatiga, no puede ser una cardiopatía. Claro y no es y no es este, coronavirus. Claro. Y estamos descuidando. Por eso, cuando uno siente alguna sintomatología que no sintió nunca, corresponde que vaya a hacerse atender. Exacto. Que llame al médico, que consulte. Porque porque uno este estaba analizando otras patologías pensando en el coronavirus. Y este Está bien determinado que el 10% de las patologías son coronavirus. Uh -huh. O sea que, cuidado, porque estamos hablando demasiado del coronavirus y estamos obviando otra serie de patologías. ¿Eh? Ese dolorcito extraño de mandíbula que, que le agarró, haciendo un esfuerzo, esa dificultad respiratoria, puede ser también una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por otra cosa que no tiene que ver con el coronavirus. Así que eh, siempre es importante consultar ante un síntoma diferente. Y lo que se está perdiendo es, el eh, por un lado, el síntoma mínimo. Y por otro, nos estamos yendo cada vez más a medicinas alternativas. Claro. Y, y, y automedicación errores, automedicación error total claro, lo que pasa es que eh, en general se tiene temor el temor hace que uno eh, se mande alguna macana por decirlo así de rápido ¿eh? Eh, en cuanto a terminología pero eh, es lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo mal tenemos miedo de hacer la consulta médica Uh -huh. Bueno, no por miedo a que nos encuentren en algo, sino por miedo a contagiar. Claro, por el COVID. Claro. O sea que está eh, haciendo algunas, este, algunas complicaciones sí. extra, extra COVID. Bueno, y pero, las que van a venir... Sí. Cuando, pero eh, escúchame, Miguel. Vos sabés que eh, para mañana nosotros teníamos programado un, un traslado a Mar del Plata. Eh, bien tempranito eh, para una cirugía de una eh, afiliada directa nuestra que está internada en el hospital de pinamar y que va a mar de plata bueno el médico de la operar dio positivo de covid así que reprogramaron la cirugía para el miércoles eh, qué difícil no porque eh, cómo hace el sanatorio para eh, es difícil para garantizar que eh, el, el COVID no esté adentro del sanatorio, ¿no? No, porque ¿cuál es el problema? ¿El médico ese trabaja nada más que ahí? No. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema que tiene nuestro sistema de salud. Hay sistemas de salud en otros lugares donde también hay problemas porque hay muchos casos de COVID y de otras. Pero el tema del el nuestro, vamos al nuestro, el sistema de salud. El nuestro es, es, es eh, casi inhumano, diría yo, porque es necesario que eh, los médicos trabajen en varios lugares, porque... Con Por el sueldo. Con eh, el sueldo. O sea, uno debería estar en un lugar so, en solo un lugar tranquilo, donde eh, le, le, le paguen... Suelen, la claro. cantidad de plata que gana trabajando sí. en varios lugares. Sí, y sí, no andar, porque así eh, se altera la función. Hay lugares donde los médicos están, los médicos están, pero no es generalizado. Claro. Es, es todo un problema, son eh, cosas que deberá resolver o usted deberá terminar de resolver este, cuando pase todo esto, ¿no? Porque... Eh, me da la sensación que estamos muy atrás en cuanto a resolver... Por ahí, digamos. Uh -huh. En Pinamar aumentaron los casos. Sí. En todas las, eh, vamos a decir que también en Madriaga aumentaron los casos. Sí. Obviamente la verdad? curva es muy alta en Pinamar. Sí, pero, pero. Eh, ¿Cuál es la gravedad? Que no, que no sigan contagiando. No, no, no, no, digo, de la gente que está contagiada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de gravedad tienen? No, no, no, graves, graves. No, no, hay algunos, grave. sí, sí, con de... el pop, eh, hay, hay internados con el... Que, bueno, bueno tienen pues, este problema respiratorio, ¿no? Porque, ¿Pero que estén en un, en, con un respirador? No, no, con respirador creo que no hay. No te lo podría asegurar. No hay, bueno, eh, hay... hay... Miguel, hay dos personas, de las cuales, de esas dos personas, uno, eh, que es un trabajador de una empresa de alarmas de acá de, de Pinamar, que necesita, están pidiendo el plasma, que, eh, digamos, si no se lo consiguen en tiempo y forma, se puede complicar, pero grave, grave, grave, tengo entendido que no hay ninguna con respirador. Bueno, porque uno de los eh, temas que eh, siempre se corría la voz es camas de terapia, cuántas camas de terapia tenemos en general en el país para este, tratar eh, pacientes eh, con COVID. Sí, igual Pero, yo general, creo que, que esto que te voy a decir vos coincidís. Eh, no falla el tema de la cantidad de camas. Lo que falta es recurso, me parece, Miguel. Recurso humano. Humano es el que porque la ecuación es sencilla los que tratan a este tipo de pacientes son los médicos enfermeros y bueno, y, y paramédicos ¿no? claro y bueno, ellos son los que están en condiciones de, de porque esa, ese ese girar, digamos hace que, bueno en algún momento se descuiden claro Sí, por eso te digo: puede haber, los hoteles se pueden poner a disposición, te pueden dar las camas, puedes eh, eh, ambientar 10, 15 hoteles, los hoteles que sean necesarios para, para eh, internar a los pacientes ahí. Pero si no tenés el recurso humano, que es, yo creo que hoy en la Argentina, lo más importante no son las camas, no son los infectados no son los enfermos, son el, es el recurso humano, tanto sí. el médico como el enfermero. Sí, sí. Claro. Hablaban... El, el, tema, el tema de internar en lugares, eh, en hoteles o en, o en otros lugares, clubes, es en aquellos lugares donde no hay posibilidad de que la gente pueda estar en su casa, porque hay gente que puede estar en su casa digamos acá, la gente puede estar en su casa. Pero en los, ahora llamados este, en poblaciones como es, este antes se llamaban villas, ahora este Sí, los, sí ciudad de emergencias. En barrios en Naco, emergentes, perdón. El, el, el, no, barrios populares. No, Tienes razón, varias. populares. Es lo mismo, pero todo el mundo sabe de qué se trata. Bueno, Miguel, este, muy interesante para tener en cuenta, nos quedamos con esto entonces, que el Intendente de Pinamar es posible que lave los platos y que también, como vos bien dijiste, es posible porque que se fatigue por una actividad que no está acostumbrado a hacer. Esto. Este, para ir redondeando el tema, es posible, pero es, es, son las actividades que no están acostumbrados a hacer. Veremos, veremos. Le, yo le haría una entrevista a Caro Hay que hacerlo, a, la, sí. a la mujer del intendente. Hay que hacerle para ver si es verdad también. Porque Chapeó, Chapeó, sí, Chapeó sí, sí. que lavaba los platos. Vamos, vamos a hacerle una entrevista, vamos a ir al rescate. <risa> Evidentemente, debo decir que eh, el intendente de Pinamar es un tipo muy legal. Muy, no, muy qué? Muy elegante. Muy elegante para la declaración. Claro, claro, sí, totalmente, sí. totalmente acuerdo. Total, <risa> de acuerdo. Maestro. Total, una cintura. Sí, sí. Maestro total. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. la verdad que la nota dio para hablar, creo que todo lo que lo que más llamó la atención es que lava los platos. Sí, y que, que no tiene eh, lava <risa> Bueno. Por ahí se agachaba para poner la... Las cosas en el y sí. Claro. También, pero bueno. no Entonces bueno, no tenía que haber dicho que lavaba los platos. Bueno, es una forma de... de poner el trabajo, poner. <ríe> pero yo te voy a decir una cosa. Yo lo vi um, en estos años que, que uno está acá en Pinamaras, lo vi que él juega al fútbol, corre, o sea, es una persona... Totalmente. Físicamente, digamos, preparada para no actividades físicas. No escuchaste al doctor. El doctor dijo actividades que no, no, está, no, claro, no, no está acostumbrado a hacer. Él no, claro, que no me chapee que lave los platos. Puede venir dolor de pecho también, por eso. Claro, <risa> ¿O no, Miguel? que no chapee que lave los platos, porque es una actividad que no está acostumbrado a hacer, por eso se fatigó. <risa> o oh, no, Doc. <risa> que lo pasen bien. <risa> No quiere comprometerse más el doctor. No, no, yo no, no tengo problema. Aparte no, no hemos dicho nada ofensivo ni nada que no corresponda, ¿no? Claro, claro, así. ¿Eh, no, dame? Una observación de la realidad. Claro, total. Pero bueno, bueno, Miguelito, saludos por allá, ¿eh? por la ciudad las claro. Diagonales. Chao, chao. Así pasa, se borró, se borró. Se borró. No quiso, ya con lo que dijo no quiso hacerse cargo. Levantan las banderas las mamás jóvenes con bebé. Dicen, debe, debe obvio, debe lavar los los platos con un niño pequeño al cuidado de la esposa. Esto aclara. Y espera que no veo nada. Debe, debe barrer, hacer la cama, lo mandaron a hacer un montón de cosas, porque la esposa debe estar al cuidado del bebé chiquito. Yo te voy a decir algo que me parece a que ver, hoy, qué? año 2020, ya no se usa más que la mujer haga todo sola en la casa. Totalmente. Hablando en serio, ¿eh? No, totalmente. Eh, cuando uno toma la responsabilidad de formar una familia, de tener una pareja, de tener hijos, todos tienen que ayudar cuando de acuerdo. los chicos ya tienen una cierta edad antes de levantarse la mesa tienen que levantar los platos ponerlo en la pileta o sea, y el papá le pasa a los chicos la tarea, de ¿sí? decís no, no, no ah. todos tienen que colaborar bien todos todos, mm. sí por, ¿Y por ejemplo, si el padre cocina después se turnan y lavan los platos a la mamá, por ejemplo tal cual ¿entendés? o sea, se van turnando según que ha, quién haga cada cosa es, oh, esto sí, es, es, estamos año 2020 no, no, segura, segura esto es también to un, en realidad estamos tomando las palabras las declaraciones sí, que pero dijo el que pero te... el que chapeó sí, lavando los platos eh... es eso. Cintura, cintura cintura un maestro eh... quiero la entrevista con Caro quiero una entrevista <risa> con Caro hoy que te diga, el hombre que te diga que no colabora en la casa es mentira o tal vive solo cual. y tiene una chica que limpia tal cual Sí, Me te parece eso. Bueno. ¿eh? Sí, alguien que colabore, pero como ahora no se puede, que también, bueno, es todo medio complicado, él la da los platos. Está perfecto. Maravilloso. Aplauso, medalla y beso, como dice mi. Me pongo de pie, maestro. <risa> <risa> hace todo. Es un genio, hace Hay todo. A ver si Caro tiene la misma oratoria que Martín, ¿eh? Vamos, vamos. Yo muero por la entrevista. A ver, ¿qué pasó con los platos de esa casa? Quiero ver. <risa> <risa> si le, echa, le voy a decir, yo te digo la interna. ¿Qué dijiste? Oh, no. ¿Cuándo claro, que... lavas los platos vos? ¿Cuándo claro, lavas los platos? ¿Qué oh, dijiste? No. ¿Por qué? Yo quiero ver esa interna. Es una lucha. Gracias, Emi. Nos vemos mañana, que descansen. Chau, chau. Chau, chau. Así pasó Salud Radial por la tarde del Magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde, haciendo de esta tarde la mejor tarde de tu vida. Lo que dicen por ahí